Gracias Katherine, nos acomodamos que vamos con información de los deportes y bueno pues. Una jornada contrastante en el fútbol regiomontano hablando de la Liga MX Femenil ya que Tigres regresa a, a lo que tenía acostumbrada su afición, a golear a sus rivales después de que había batallado un poco en algunos partidos. El día de ayer enfrentó al equipo de León Femenil y con un hacktree de Stephanie Mayor golearon 6 por 0 al conjunto de León y la verdad es que se quedó. Cortísimo el marcador, porque no estoy exagerando, pero era para que tires. Bajita la mano, hubiera metido 10 goles por lo menos y una gran participación de Ovalle que asistió con tres de los goles, colaboró, después viene en el tiro de esquina también a jugada donde Uchena se hizo presente. La verdad es que Nayeli Rangel también hizo, hizo un gol que sumó al marcador un gran partido de Tigres Femenil, ya se extrañaba un juego de estos para las Amazonas. Y el otro lado de la moneda sucede con las Rayadas que dieron su peor partido en mucho tiempo y aunque las anotaciones que recibieron del equipo de las del Cholos de Tijuana, pues son eh... Polémicas, esta parece que hay una mano al momento de acomodarse la pelota para disparar y en la siguiente jugada parece que hay un fuera de lugar, son polémicas, son dudosas y pues eh, al no haber bar en la liga femenil pues se decretan como goles y se le pone pues eh, como bien marcada al árbitro central del partido. Las Rayadas perdieron 2-0, perdieron una racha de 10 partidos consecutivos con triunfo, no pudieron ligar el onceavo. Pierden, pero se mantienen todavía como líderes de la competencia. Y bueno, déjame le presento este, esta queja que puso Damián Álvarez en sus redes sociales. El exjugador de Tigres puso el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Tengan cuidado de no dejar cosas de valor en sus carros en el estacionamiento del Circo Tiani. Lamentablemente me robaron ayer delincuentes y ahí usted pues léalo porque le salió su vocabulario florido a Damián Álvarez. Claro, nadie se hace responsable. Pronto, pronto pondré los nombres de los encargados de ese lugar, nula seguridad y acusa de mafia entre los encargados del estacionamiento y la gente que roba los vehículos que están ahí estacionados porque todos se hacen de la vista gorda, nadie se quiere ser responsable y a fin de cuentas, pues aquí lo más importante y que hay que decirle a Damián y que sirva de ejemplo para la gente, no deje cosas de valor dentro de su automóvil para que no le llame la atención a los amantes de lo ajeno. Y bueno, pues esta agresión que se evidenció en redes sociales de Matías Craneviter sobre Soteldo en el clásico Regiomontano ha traído consecuencias. Tigres interpuso una denuncia con la Comisión Disciplinaria de la Liga MX. Será analizada para dictaminar la sanción a la que se hará acreedor Matías Craneviter. Sin duda alguna va a ser sancionado lo que falta ver es cuántos partidos de suspensión le van a dar ya hubo un antecedente en la liga femenil cuando Stephanie Mayor se fue expulsada en la final del clásico regio de damas por una agresión sin balón aquí lo increíble de todo es que el árbitro está ahí a escasos metros no alcanzó a apreciar el golpe que le dan a Soteldo y de esta manera Craneviter siguió en el partido pero no podrá jugar los siguientes encuentros habrá que ver cuántos partidos de sanción le dan al volante de de contención argentino. Y bueno, pues, eh, malas noticias para la selección mexicana, pero sobre todo para este hombre Rodolfo Pizarro y para Jonathan Orozco, que han buscado, han peleado por un lugar en selección y cuando son llamados, pues no pueden quedarse, ambos sufren de lesiones que les han impedido seguir en la concentración del tri. Ambos elementos ya tuvieron que reportar con sus clubes para recuperarse de lesiones. En el caso de Pizarro, de Pizarro, una molestia muscular en el clásico regiomontano que incluso tuvo que salir de cambio en el muslo de la pierna derecha. Y bueno, el lugar de Pizarro será ocupado por este hombre, el Piojo Alvarado, jugador ya de las Chivas Rayadas del Guadalajara y Carlos Acevedo será quien ocupe el lugar de Jonathan Orozco. Por lo pronto se le hace justicia a Acevedo que la gente pedía grito su convocatoria porque lo ha demostrado con calidad en Santos Laguna y ahora pues estará integrándose a la selección mexicana para los partidos que tiene el tri, sobre todo el más importante el próximo jueves donde estarán enfrentando a la selección de Estados Unidos. Hay que recordar, es la última fecha FIFA, aquí se decide si México va o no va al Mundial. Estados Unidos, Honduras y El Salvador, los últimos tres partidos del tri. Es lo que tenemos en los deportes, que tenga un excelente día.